Principalmente a mis hermanos que hoy viven con nosotros esta tradición de la samaritana. Ayúdanos a recordar que un día tú llegaste a descansar en el brocal del pozo de Jacob y te encontraste con una mujer que fue a sacar agua del pozo para llevarla a su casa. Y ese día, Señor, tú le dijiste a aquella mujer y nos recuerdas y nos dices a nosotros que eres la fuente del agua viva. Espero que todos ustedes busquen esa fuente del agua viva, que es nuestro Señor. Porque en el recorrer de la vida, en el caminar, siempre tenemos sed de muchas cosas de tener una casa, de tener un carrito de tener tantas cosas de tener un celular de tener una tablet, de tener una computadora pues vayamos a Dios para que nos socorra y tengamos un trabajo y seamos buenos administradores de lo que nosotros vamos ganando pero principalmente a veces nosotros nos dicen lo mismo tengo sed de sentirme amado por ti ojalá y sean capaces de hacer esto llevar esa agua viva para que esa persona se sienta en primer lugar amada por dios y amada por ustedes también disfruten en este día del día de la samaritana cuarto viernes de nuestro oaxaca Veo, pues que muchos van de fuera y disfruten una, una más de las tradiciones que tiene nuestro pueblo. Y los bendigo a todos ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Luchen por la paz y la justicia. Dios los bendiga. Y ahora sí, acábense todo el agua. pero con orden, Dios los bendiga a todos, que Dios los bendiga a todos, que Dios los bendiga a todos, hasta pronto, hasta pronto, este, necesito primero respirar y después tomar agua,